Mi nombre es Marcelo Álvarez, hace 30 años que trabajo en energía solar y pretendo ser un agente de cambio de modelo de desarrollo y modelo de consumo de energía. Me llamo Marcos Marino Rivera, soy un hombre de múltiples pasiones, soy periodista, profesor de educación física y vine al mundo con una extraña enfermedad llamada fibrosis quística. No Soy profesor de educación física y me dedico a dar clase, me encanta dar clase, yo me llamo Ale Moreno y Moreno, soy pintora y dibujante hace muchos años. Soy Ricardo Milló, soy voluntario del Hospice San Camilo y me tuve a conducirlo en estos últimos cinco años. Soy Matías Silva, uh -huh. tengo 36 años, uh -huh. estudié la carrera de contador público, soy malabarista. Soy Mónica Mato y pretendo dar a conocer algo que fui construyendo en todos estos años. Mi nombre es Deborah Jabel Valero, tengo 25 años. Soy activista de género, estudio trabajo social. Si yo tuviera que resumir mi charla en una pregunta sería ¿Crees que hay heridas que no se pueden sanar? ¿Para qué sirven las clases de arte? ¿Merecemos todos un cuidado integral y digno en el final de la vida? Si sí, este, el juego y, y la escuela eh, son realmente importantes para la infancia. ¿Por qué no percibimos el riesgo? Como una enfermedad grave, ¿Sí? genética e incurable me hizo mucho más feliz utilizando el deporte como herramienta educativa. ¿Por qué se considera la gorra como, como una limosna o una propina? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de la situación en la que estamos y cuándo, a, par a partir de tomar conciencia, vamos a cambiar nuestra conducta? Esto es TDX UNSAM 2015. Esto es TDX UNSAM. Esto es TDX UNSAM 2015. Esto es TDX Unsam. Esto es TDX Unsam. Esto es TDX Unsam 2015. Esto es TDX Unsam 2015. Uh -huh. Esto es TDX Unsam. Esto uh -huh. <tose> es <tose> <tose> <tose> <tose>